Alguien puso en mi memoria vinos en una ciudad llena de ranchos que son alas. esquivando lluvia y lágrimas no quiero esquivar más no quiero esquivar más cuando nos tocó perder sí como nunca No quiero crecer más No quiero crecer más Desearía That's